Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos. Nos alegra mucho podernos encontrar en este inicio de día, este primer domingo del mes de mayo, con la alegría de haber vivido ya esta primera semana, este mes de la Virgen María, este mes de las Madres, bueno, con tantas celebraciones y en el gozo de podernos levantar hoy, tener la Eucaristía, celebrar nuestra Eucaristía en familia. Qué, go qué alegría, mis queridos hermanos. ¿Nos podemos quedar? sin la Santa Misa hoy domingo. Tenemos muchos motivos para dar gracias. Piense en ese motivo que usted tiene para agradecerle a Dios. Y digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, no se inquiete su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre y en muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para ayudarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, ustedes también ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre Celestial. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices que le muestra al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que permanece en mí realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, créanlo a las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí, también hará las obras que yo hago y las hará incluso aún más grandes, pues yo me voy al Padre Celestial. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hay toda una discusión en torno a conocer al Padre y hoy Jesús nos lo deja muy claro. Jesús es el rostro del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Celestial. Y el único camino seguro para ir al Padre Celestial es Jesús mismo. Él dice, yo soy el camino. Él es la verdad la verdadera revelación del Padre Celestial. Y Él es la vida, la única y verdadera vida. A veces mendigamos vida, mendigamos amor en lugares, en personas, en cosas, y al final la única vida verdadera es la que da Jesús. Mis queridos hermanos, recuerden celebrar la Eucaristía. Nos encontramos allá en el templo parroquial para alimentarnos de la palabra y alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesús. Feliz día, feliz domingo para todos.